Habéis visto que lo que hacíamos era guardarnos muy grueso el lomo. Estamos batiendo la hoja ya, estamos sacando las mesas, lo que es ir sacándole filo. Vamos guardándonos muy grueso el lomo, tiene unos 6 milímetros de grueso ahora mismo, de los 10 que tenía la ballesta, porque luego habrá un momento. En el que no podamos darle de esta manera. Se le da golpes con el martillo aquí. Mientras yo tenga suficientemente grueso aquí, como para no hacerle daño al cuchillo, o sea, al filo, no hacerle ninguna rebaba, o doblarlo un poquito. Yo puedo doblarlo, que cuando yo vaya a dar con el martillo aquí... Cuando el filo esté demasiado fino, no voy a poder dar aquí. Por eso me guardo este trozo tan grueso, o esta, este lomo tan grueso, para poder luego rectificar. Entonces, ahora de momento, de momento sí, le puedo dar, claro, le puedo dar mientras tenga, mientras no asiente en el yunque, yo le doy golpes, pero justico, justo, justo, hasta que asiente, ¿eh? no le voy a seguir dando. No voy a tratar de enderezar todo esto a martillazos lo que no quiero es recalcar si os acordáis en el cortafrío decíamos que nunca se le daba así nunca se recalca el acero ¿qué pasa? que el acero bueno pues no es tan plástico como el hierro como el hierro dulce aparte de que en un hierro dulce que es para un tema ornamental lo mismo nos da pero aquí no es una herramienta y al ser herramienta si yo recalco así, o recalcara así, todo eso se me va a convertir luego muy posiblemente en grietas, en grietas, en roturas, en pelos que llamamos que acaban rompiendo. Por eso de momento que tengo grueso suficiente, voy a enderezar este cuchillo de esta manera de vez en cuando y con mucho cuidado, siempre tratando de que no recalque. Y más adelante, cuando ya tenga el filo lo suficientemente fino para que yo intuya que un golpe aquí le va a hacer más daño que beneficio enderezando, entonces ya dejaré de darle ahí. Vamos a calentar. sigo batiendo más, caliento otra vez con el fin de poder enderezar, aún le puedo dar un poco así, tengo unos 2 milímetros aquí en el filo, todavía me voy a arriesgar a darle, pero sí, eso sí, cuando más caliente venga, nunca al final y sin recalcar, solamente para hacer que esa curva se asiente en el yunque. Estamos poniendo mucha atención en el forjado de la hoja, pero realmente la dificultad la tenemos a la hora de calentar, cada vez es más fino, toda la parte de la hoja cada vez es más finita, ahora es cuando realmente tengo dificultad. Bueno, habéis visto que le he batido la hoja de esta manera, voy a calentar solo y exclusivamente para poder enderezar. Aún tengo esos 2 milímetros aquí, posiblemente es de las últimas veces que vaya a dar de esta manera con el martillo. Voy a calentar esa parte solo y exclusivamente para enderezar, no quiero que se me vaya quedando torcido. Como veis, pongo la hoja hacia arriba, la punta hacia afuera, porque si no se, se calienta mucho más la parte del filo que el lomo se va a calentar rápido, siempre, cada vez que llego aquí, en cuanto pongo la hoja sobre la fragua, se calienta la punta, entonces intento llevarla hacia allá. Y ahí le voy dando la temperatura. Dos golpes y continúo con las mesas. Yo estoy acostumbrado a hacer todos los trabajos con este tipo de martillos. Un martillo, es un martillo que desde crío era el que, el que tenían en la fragua, donde estuve aprendiendo, y sigo con ellos. Es un martillo de bola, es un martillo, la bola en realidad no la utilizamos casi para nada, es un martillo de remachar, pero remachar con un martillo así de grueso apenas lo utilizo. Le vamos a pedir... A, David, a ver si nos dice algún tipo de martillo O si nos lo puede hacer Un tipo de martillo Que pueda servir realmente para hacer las mesas Algo que podamos intuir Que los herreros tradicionales Utilizaran para la espadería O para la cuchillería Para hacer estas mesas bien lisas Vamos a ver si nos, si nos puede indicar algo Yo estoy acostumbrado a trabajar con este tipo de martillo, pero ¿por, qué? por lo que he trabajado desde aquí. ¿Qué martillo, me estabas diciendo antes, que puedo utilizar para poder batir las hojas de un cuchillo o de una, o de una espada? Pues mira, yo he visto por ahí que algunos cuchilleros y algunos espaderos por aquí de la zona usan unos martillos así de este tipo. Y lo he estado probando, la verdad es que se nota cómodo, como que tiene el peso más en, o sea, no tiene peña ni bola, simplemente es un agujero y el peso del martillo todo delante. Vale. Y bueno, se nota muy cómodo para lo que es sacar metas, para golpear en plano, para golpear de canto, como explicas a veces, para desplazar material mejor ese que usas. Y sí, posiblemente le falte peso arriba ¿no? Claro. Y digamos que no quiero golpear de canto. Pero es un martillo que muy probablemente se utilice solo y exclusivamente para voltear el plano. Es un martillo que estamos acostumbrados a verlo en los vídeos de los japoneses, ¿no? Cuando están haciendo las katanas tienen este tipo de martillo. Pero me comentaba David que un espadero, ¿no? Una, un amigo tuyo que se dedica a hacer espadas y que su abuelo hacía sí. hojas de espada aquí cerca de Toledo, que tiene un martillo muy parecido a él. Muy claro. cabezones, eh, tienen como el peso todo en la parte de adelante y son como me resulta a mí muy fácil de lanzar. Es un martillo que apenas tienes que sujetarlo, es como un martillo de lo lava ah, simplemente, como la maceta ¿no? de cincelar también, que lleva mucho más peso abajo que arriba. Para que no haga, a ver si eres capaz de hacerme un martillo especial y soy yo capaz de usarlo, ¿eh? porque acostumbrado a este tipo de martillo y a este peso, vamos a ver pero yo te pediría que por lo menos, solamente por miedo a que no me sienta cómodo, por lo menos que tenga este diámetro. Que tenga el diámetro de este. Sí. A ver si podemos conseguir algo con este diámetro y con esa forma especial para batir las De peso, pues no lo sé. Posiblemente podríamos empezar con este peso. Si vemos que es mucho... Nuestro martillo, y ya iremos quitándole para ir adaptándolo a mi peso. ¿eh? Yo lo que, lo que quiero es sentirme cómodo con el martillo y desde luego que me salgan de primera las piedras, que me van a salir peor. ¿vale? A ver pero... si puedes hacer un martillo este que nos pueda servir. Pues le dejamos el encargo a, a David. Como veis, mi única atención ahora mismo es que la parte del filo vaya quedando lo más perfectamente posible, no haciendo estas ondulaciones. Eso lo voy a conseguir a martillo plano, nunca ya así. Y por otro lado, tener en cuenta que cuando termino de golpear aquí, no se me va a ocurrir enderezarlo yo Roto, ahora que está ya frío, decimos que para ir estirando el material y para que fluya el acero tiene que estar muy alto de temperatura. Lo que no voy a hacer es cuando he terminado de forjar, porque ya intuyo que la temperatura no es suficiente para seguir estirando, darle un martillazo para que endere, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos cuidados nada más, no es una cosa. No es difícil forjar una hoja, pero hay que tener cierto cuidado. Sigo calentando el segundo tercio. Enderezo antes de empezar a sacar las mesas. Como tiene grosor suficiente, enderezo Caliento otra vez, siempre quiero que esté muy caliente cuando yo vaya a hacer que fluya el material del acero Vuelvo a calentar, no nos importa ir calentando varias veces Se enfría rápido, pero también es verdad que se calienta muy rápido porque es una hoja muy, muy finica ya Sigue teniendo esos 6 milímetros y aproximadamente lo voy dejando a 2 milímetros de grueso El filo Caliento No me importa ni mucho menos que doble de esta manera, lo que no voy a hacer es darle. Ahora, lo dejo así, caliento y cuando esté bien caliente, enderezamos un poco. Bueno, como veis, esta parte no consiste más que en aplicar un poco la lógica. Tenemos en cuenta que es acero, que para que fluya el acero... Lo vamos a tener a esa temperatura alta, unos mil grados, decíamos. Lo vamos a llevar al amarillo claro y no vamos a trabajar por debajo del rojo. Cuando llegue a un rojo brillante empezamos a dejar de trabajar y no, ni lo enderezamos en ese momento, que es una mala costumbre, ni vamos a tratar de hacerle nada, ni al fuego otra vez. Y cuando venimos del fuego es cuando vamos a tratar de enderezarlo. Siempre que tengamos más de 2 milímetros, hemos dicho, en el filo, vamos a poder dar de esta manera. A partir de ahí ya veremos cómo lo hacemos. Seguimos teniendo 6 milímetros por aquí, 2 milímetros por aquí, es lo que lo, como lo estamos dejando ahora mismo. ...esta curva tampoco la vamos a tratar de enderezar cuando esté al rojo... ...no, lo metemos ahí al huevo y cuando venga bien caliente entonces... ...con muy poco de martillo va a enderezar... ...vamos a trabajar de esa manera y muy despacio... ...en principio decía que casi mitad y mitad apenas es un tercio de hoja... ...otro tercio lo batimos dos o tres veces... Otro tercio, otras dos o tres veces Y todavía me quedará aquí al final Tener que calentar para ir preparando El trozo del final con la espiga El último tercio, el tercio fuerte Que llaman en las hojas de espada ¿no? Bueno pues Si es cada en tres partes Un cuchillo, perfecto Y si es un poquito más largo O si vemos que nos complica mucho Hacer caldas un poco largas Si es en cuatro en cinco partes Que vayamos forjando, pues mejor por eso Está vez liado con el martillo este que hemos dicho que parece posiblemente sea un martillo tradicional de la espadería. Vamos a ver cómo nos lo hace, le he pedido también que grave todo el proceso y vamos a ver si podemos poner todo el proceso de cómo poder hacer un martillo. Han elegido un buen acero, van a tratar de darle un tratamiento térmico idóneo, del bueno para que ese martillo realmente no solamente sea recuperar la forma y recuperar un martillo tradicional, sino que realmente sea un martillo bien hecho y que nos pueda servir para procesos que hay que hacerle ahora después al martillo. Continuaremos. Pues.